Hoy estamos en un nuevo video de Skywards como le podrán notar, estamos en el lobby de Hype Pixel y hoy vamos a jugar unas partiditas con un amigo mío que está aquí con nosotros que se llama Emi puede salir ah, es este señor que está aquí al lado que tiene cara de retardes bueno vamos a empezar a jugar unas partidas como siempre y nos vemos allá Gracias. Qué. Se olvidó la paz. Matar la paz. Sí, la cierto. Este. Vamos allá. Bueno, estamos aquí en la primera partida en Misanemo de High Pixel, obviamente, y estamos ¿sí aquí con nuestro compañero. <risa> ¿Qué tal si me cambio de server así de la nada? Ah, pues, este... bueno, es bueno. También tenía. No, porque lo sigo espeando. Ah, qué tal. está Me viene, ella me tiene una burra. ¿Una bitch? Sí, ya me mataron. ¿En serio? Hay alguien peleando con una manita que se pone. ¿Tíb. Ah, yo tuve su hija. Aquí había si, ya... no, no, no había nadie. No, no, pero aquí hay. Esa. No bailado, aquí. A ver, tengo tres minutos de resistencia. A ver con este tipo va a morir, otra, <ríe> maldito mouse, es que a veces se me laguea el mouse y entonces la cámara se mueve solita es tan horrible, bueno después de ese fail vamos a otra partida. <ríe> Ya que, no ganaste, ¿no? Uh, pues de todas maneras lo voy a poner, no, siempre pongo las partidas en las que gano Aunque normalmente tengo mucha suerte y gano en todas, pero... Pero hoy no es el día Hay días en los que gano muchísimas partidas y días en los que no gano ni una Ni llego a la vez ¿no? I'm going it from shining I don't stop it from shining through. It's true. Mm, no sé no I'm to stop it from shining through. It's it han atado, pero... Y ni te la van a dar hasta que lo se muera. A menos que. es para Te es ¡Ah! lo maté por ti, compañía. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, ay, ¡Morí! ¡Madre mía, morí! No, por eso odio sano No me gusta, definitivamente. No Las cosas son demasiado pesas y los kits son demasiado. Okay. Bueno, vamos a una partida normal. Bueno, estamos aquí en, en normal, WTF. Estamos aquí en normal, en otra partida, obviamente. Es que a mí no me gusta Insano, a él sí, es que Insano es demasiado OP para mi Bobby. Y entonces la gente basura. está demasiado OP. Y para él, él, cómo tiene Kete, No son kits, basura, los tuyos sí. Bueno, en parte míos? no tanto. No me tocó, es ¿panista? Ah, no es cierto, sí me tocó. Suicidio. ¿Por qué son tan malos hoy? Hoy definitivamente no es mi de su vida Iba a ser un water drop y lo único que hice fue suicidarme Yo, yo, un poco de la... Un poco de Ah, ya que están mis cositas Mis dos manzanas de oro Mi pantalón Y muchas cosas que sí, le serían nojila a, a una persona Ah, esta... Esta es el water drop? Esta sí, es Iba a caer abajo, obviamente. Y, y no caí, y entonces puse el agua ahí y me caí y me maté. Eh, eh, eh, hiciste un chope, no caí sí, y, y. por eso dije suicidio. Porque literalmente fue un maldito suicidio. Ya me maté? Ah, fuck. Este mapa no me gusta demasiado, pero bueno. A mí tampoco. Bueno, antes sí me gustaba, pero yo no me gusta tanto. Siempre me vienen. Este mapa sí me gusta. <risa> Aunque. Normalmente cuando intento picar el diamante, si es, que tengo, si es que me dan un pico de hierro, pues me suicido. Porque yo no. Lo... Yo una vez me suicidé pensando que era agua, no me de agua. Yo voy a intentar matar esta de. Claro, huevos para ¿Qué te... Shabbish. Ah, lo maté. <risas> se cayó solito Pobrecito Ahora tengo muchas cosas en sus islas Y creo que me dio no, un no. no sé por qué pensé que me dio Tengo no. cosas gratis en esas. islas Se, se me acabaron los que no, sí que me caí Suicidio a mi Ok, ¿por qué? Estoy sentado malo ¿Maldé? Estoy sentado malo Ay, pues, ¿qué tiene silla de No, tengo una silla normal y corriente como ni corriente como cualquier silla X. Este, yo estoy aquí revisando las cosas de la gente que no se les duro. Una cubeta de A ver, necesito una mejor techera de hierro, obviamente, o de diamante, que tal vez eso no sea muy útil y probable. Eh, bueno, si sí sería útil. Oh, Pico Perfecto. Ahora tengo para una espada de diamantes. y es que antes no me suicidó. Hoy es el día del maldito suicidio. Ya lo creo. Yo estoy muy nervioso porque en cualquier momento la cámara se va a empezar a mover sola y entonces voy a sufrir. Así por cierto, si alguien. Ah, sí, cree, en ves, mi canal en la no, no te voy a hacer promoción. Ah, ja, ja, no, no es cierto así. Nada más que en su canal él nunca habla, así que si, si conocen mi canal van a poder conocer su voz y es que duro eso. Ay, es que me da ah, oh, ah cuando, cuando te, te llega. Sí, ya lo oh, sé. Bueno, ya nada. Ya nada, ya nada, adiós. Adiós. Estoy en bajo punto, iba a subir un video con mi voz Pero no me dice que había un error Sabes, me voy a intentar comprar una captura de o algo así por el estilo Porque odio no poder jugar en... En serio, vas a venir el Tengo 64, es algo mínimo. ¿por qué no Ah, sí, sí lo dije Nada más que Ay. me mute. Jajaja ja. bueno, Fuck, Soy... Fuck you. Fuck <risa> you. Fuck you. Que te den este de mierda. Ay, malitos rushers de mierda. Que son muy pesados. Ay, pensé que tenía espadita Este viejo lo voy a matar con el bloque. Ay, sí tenía espada. Y tenía mejor que la mía, y ¿no? Asustado. Ay, maldito Steve Un Steve paranormal Ay, bueno, me avisa si me viene, porfis Este, yo sigo vivo ¿En serio? Sí, a ah, matar a alguien con la manita Bueno, si se quiere Solamente meter Solamente por burlarme de él, ojo, Vas a morir, Steve, de mierda ¿Sabes? La mejor técnica para destruir un rusher es poner bloques para que no pueda pasar Porque normalmente solamente van a rushearte y no llevan nada con que romperlo ¡No, por favor, no! ¡Ayúdame! ¡Tírale huevos! ¡Haz algo! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Me están disparando desde el centro Vamos. Yo te puedo ver, ¡Ayúdame por favor! Por ¡Ya favor. voy! No, no, me ayudó, yo no me ayudé ¡Aléjate! ¡No! Déjate! ¡Fuck! No. <ríe> ¡Me dispararon! Maldito bobo spam El bobo spam sí, es sí. una técnica que no tienen que utilizar Es asquerosa, asquerosa. Ah, y si son eh, eh, eh, Conmigo no, conmigo no eh, Van por ti, van por ti, Emi sí, sí. Y te vas al bobo spam ya tiene el arco Está encima, justo encima de ti Está picando Te recomendaría salir de esa isla Ya se fue ah, ya te vio Te está haciendo WS uh -huh. Te recomendaría salir de esa isla No sé, te conozco <risas> ¡Maldito camper! No, no es cierto Espera, es eso soy Esta tipa está picando hacia ti, corre Corre, corre, corre, corre, corre Está picando y está picando justo encima de ti Y es una malita boespa, mira, mira Y ya sé, ya sé que venía Ojalá se suicida el japonés. <risa> Le vinieron por atrás. Él no sabe que sea? Y luego ese, no tipo no que que me... ese tipo no te ha visto, ese tipo no te ha visto, el que ma la mató no te ha visto, de hecho va al centro. Ahorita está distraído, no eso. ¿sí? No, ya no, olvídalo. Esta <risa> también tiene huevos, nada, ¿no? que son bolas de nieve Son pelotas y... Boludo No me vas a utilizar el portal Creo sí, que te quieren marar toda la Creo que acabo de decir un poquito Creo que te quiere marar no entiendo que es decir, con eso más gente del, del pasado ¿no? Estás... ah, casi se muere títulos? el idiota solito tiene 18 de 19 y cuánta de... 20 ya tiene chifrin, todo? Nunca jamás pero bueno, tú tienes mejor el mundo eh, vale. ¿En serio? A va a destruir el puente que asqueros bueno, de todas maneras todavía puedes saltar. Tú puedes, Emi. Ah, lagacito. ¿Qué Segundo hit, tercer hit. Emi, Emi. Em. Pégale, por... pégale, todo. no le pegué. What the fuck was that? Asco, yo soy VIP, eso no es justo. O Entonces sea, el tipo te mato y tenía como 20% Uno. menos ¿Sí? de vida que tú. Y tú tenías 6 de vida y no lo matas. Que lamentable, me decepcionas Oh, que la sí, chingada, vi. malditos yeah. Rushers de miedo Sí, a mí también ya me viene ¿Es este yo? Oye, wow, con información, ¿eh? Oh. Aquí, Ok, ah, cara, bruta O sea, el tipo creía que me iba a matar Pobre iluso Malitos, rushears, asquerosos. Adiós, adiós, nene, adiós, nini. Ay, yeah, la verdad no, no tenía muchas cosas en sus cofas. De hecho, no tenía muchas un uh, nene que me regaló una armadura. Oh, qué cabrón. De ah. hecho, no me la regaló una no, armadura. Que no me pegó, entonces fue como... En estas islas hay diamantes. Creo que no. Creo que no. no sí, creo que, que te den. No. Ah, casi lo mato. Sí, de mierda. Ay, fuck. ¿Por qué por ¿Es los gracias. dos lados? No, el estilo ah, Peleces entre ustedes El mí? en paz gracias. bueno ya ya sí Bueno, esta es mi última De verdad es que sí Muere bitch Gosh. Esto ha sido todo Por el videito de hoy Espero les haya... ¡Ah, Lo maté LOL Sin hacer nada Bueno... Ah, ya, ya, fue, ya tiene su, otro, su yeah. otro, Perdón sí. Ah sí. por ¿Sí? cierto sobre la encuesta del video anterior este, ya gané y ya hice todas las cosas y ya gané. Este, ya sé quién son los ganadores y toda la cosa. Eh, los ganadores, bueno, las cintas ganadoras son la... Es la cuarta intro y la segunda otro. Y me acaban de tirar. Que fueron justo las que yo quería. Ya maté a dos personas super asquerosas. Este, bueno... Espero hayan disfrutado de mis estupideces en este maldito video Y nos vemos en el siguiente Y sí. una puerta automática Ah sí, super útil sus tutoriales Tutoriales sí, para el futuro sí. Tutoriales para el futuro de la generación Este alguien. Ya maté a bastantes personas con este kit. Por eso lo adoro. Tiras a la gente en estos mapas y es tan fantástico. Me tiraron con una bola de nieve. ¿What? Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta bye, la bye. otra. Bye.